Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora del día que me estén viendo claramente. Me presento, soy Deax y este es un nuevo video. El día de hoy vamos a ver, como vieron en el título del video de hoy, Apple hace perder aproximadamente 10 mil millones de dólares a Facebook. Esto se dio a conocer por la misma compañía el pasado 3 de febrero, donde por primera vez Facebook tuvo una caída histórica aproximadamente de un millón de usuarios ese mismo día. Esto la verdad es una cifra bastante grande, un millón de usuarios es bastante grande, así poniendo fin la racha de crecimiento que llevaba Facebook y todo ocasionado por Apple y la función de App Trading Transparency o Transparencia de seguimiento, que llegó en la primavera del año 2021 con iOS 14.5. Esto hace que te informe si quieres se reserva por la aplicación y tal cual como lo digo, así aparece. Obviamente los usuarios les dio miedo aceptar esta política de privacidad y más del 80% de los usuarios no aceptaron. Ya todos sabemos que la política de privacidad en cualquier aplicación como Google, Instagram, Facebook, etcétera, es un tema muy delicado y controversial, ya que el rastreo que menciona Apple de las empresas es para saber lo que quieres y poder ofrecerte productos o servicios, publicidad en pocas palabras, que es mayormente la fuente de ingresos de cualquier red social, y por eso la llegada a la política de privacidad de Apple afectó bastante a Facebook, haciendo perder 10 mil millones de dólares. La verdad, esa cifra es bastante grande, pero no es como para que se vaya a quedar. Pobre Facebook. En Facebook gana muchísimo más de lo que perdió. Y bueno, hasta aquí mi video del día de hoy. Yo soy su servidor de Axe y les mando un fuerte abrazo. Adiós. Por cierto, se me olvidó mencionarles que Facebook bajó un 20% en la bolsa de valores. Ahora sí, adiós.